Interrumpimos la sesión de música de hoy para dar paso a la rueda de prensa del jefe de coordinación de alertas y emergencias sanitarias de España, Fernando Simón. Adelante. Hoy hay una serie de medidas que van estrictamente dirigidas a reducir el impacto en los grupos de riesgo. Y son todas las que se vienen tomando, no ayer, sino ya durante varios días. Eh... ¡Hola, ¡Hola! Porque hacer voluntariado se convierte en una tarea dura en estos tiempos. Pero cada sonrisa que nos regalan materializa su esfuerzo. Por todo ello, por ellas. ¿Por ellos? Gracias, Scouter.